ya estás a punto de convertirte en un experto en utilización de móviles Android. Pero quizá hay algunas cosas que aún no sepas. Durante este vídeo te mostraremos algunas cosas que puedes hacer con tu móvil, como hacer capturas de pantalla, desinstalar aplicaciones... Lo primero que vamos a hacer es aprender a encender y apagar el móvil. Para esto tenemos que localizar el botón de encendido y apagado. Este botón suele cambiar de sitio dependiendo del teléfono, pero las ubicaciones más habituales son en los laterales derecho o izquierdo, en la parte superior del teléfono o en la parte trasera, en el mismo lugar que el lector de huellas. Es decir, que el lector de huellas puede servir como este botón. Si lo mantenemos pulsado, conseguiremos encender el teléfono. Una vez encendido, podemos bloquear el teléfono pulsando este botón. Muy útil para que no haya pulsaciones indeseadas al introducir el teléfono en el bolsillo o en el bolso. Este botón nos va a servir también para apagar. Si lo pulsamos durante un rato largo, nos aparecerá un menú en el que se nos muestran diferentes opciones que pueden variar dependiendo del modelo. Aquí vemos que podemos apagar el móvil, reiniciarlo, activar el modo avión, sacar una captura de pantalla y cambiar los estados del teléfono, algo de lo que hablaremos en otro vídeo. Te dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo. Lo segundo que aprenderemos es a hacer capturas de pantalla. Ya hemos visto que podemos hacerlas pulsando un rato el botón de encendido y apagado, pero esto no ocurre con todos los modelos. Si a ti no te aparece esta opción, podrás hacerlas pulsando estos dos botones a la vez durante un rato largo, el botón de encendido y apagado y el de bajar el volumen del teléfono. El botón de encendido y apagado lo hemos localizado antes. El del volumen suele estar en las mismas ubicaciones que el botón de encendido y apagado, bien en los laterales, bien en la parte trasera del teléfono. Algunos móviles pueden tener una tercera forma de hacer capturas de pantalla, pulsando a la vez el botón de encendido y apagado y el botón llamado Home, el botón que encontraremos en la mitad del menú inferior. Lo siguiente que aprenderemos será cómo personalizar la pantalla que nos aparece. La mayoría de los teléfonos Android tienen una pantalla en la que puedes poner todo lo que quieras y otra en la que puedes encontrar todas tus aplicaciones. Para añadir aplicaciones a la primera pantalla, tenemos que abrir la de las aplicaciones. Pulsamos sobre la aplicación que queremos durante un rato y debería mostrarse la otra pantalla para que puedas dejar la aplicación. Una vez ahí, podemos moverla de sitio pulsando un rato de nuevo. Si queremos quitar alguna aplicación de aquí, podemos pulsarla y arrastrarla hasta eliminar en la parte superior. A esta pantalla también podemos añadir widgets. Estos son pequeñas funcionalidades de aplicaciones a las que podemos acceder desde la pantalla de inicio sin tener que abrir la aplicación. Para acceder a ellos pulsamos el fondo durante un rato hasta que nos aparezca un menú y pulsamos sobre widgets o artilugios. Vemos que aparecen muchos de diferentes aplicaciones. Como ejemplo, añadiremos el de Gmail, que nos permite ver los correos que tenemos sin necesidad de abrir la aplicación. Pulsamos y seleccionamos dónde queremos añadirlo. Antes de terminar de añadirlo, este en concreto nos pide qué carpeta queremos que se nos muestre. Una vez añadidos, también podemos modificar su tamaño pulsando sobre el widget un tiempo y soltándolo. En ese momento, nos aparecerán unas bolas a los lados que podemos utilizar para arrastrar y cambiar el tamaño. Ahora vamos a desinstalar aplicaciones. Para ello, abrimos la pantalla de todas las aplicaciones, pulsamos un rato la que queremos desinstalar y la arrastramos hasta desinstalar en la parte superior. Pulsamos sobre aceptar y la aplicación comenzará a desinstalarse. Hay algunas aplicaciones que no se pueden desinstalar, como las escaña de Google. Por último, aprenderemos a utilizar el apartado de notificaciones. Las notificaciones son mensajes o avisos que nos dejan algunas aplicaciones. Podemos verlas desde la pantalla de bloqueo rápidamente, pero también podemos acceder si desbloqueamos el teléfono. Desde cualquier aplicación podemos arrastrar con un dedo desde la parte superior hacia abajo y se nos mostrarán las notificaciones. Según el modelo y la versión de Android, podremos realizar algunas acciones desde las notificaciones, como responder a un mensaje. Ya que estamos en el apartado de notificaciones, si volvemos a arrastrar hacia abajo, encontraremos los ajustes rápidos del teléfono. Estos ajustes nos permiten configurar algunos aspectos del teléfono de manera rápida. Podemos activar y desactivar el Wi-Fi, Bluetooth… Estos ajustes cambian mucho en diferentes modelos. También encontramos un acceso directo a los ajustes del teléfono desde aquí.